Ah, nomás la vida de rey que lleva alta bárbaro ya andamos con lujos. <ríe> y yo aquí ¿no? mis platitos aquí andamos aquí humildemente en la banqueta casi casi ahí andan los chiquillos también andas comiendo no Mario allá vienen los demás hasta está nuestro base. Yo aquí. Respeta la mesa, hijo. Pásate por el medio de la mesa. No dan las chingas, cabrón. Agarren sus sillas y siéntense en el suelo, cabrones. El Giovanni. año no, No me han cansado. El rojo. comiste comiste rojo? Y sí, a ver. Ay, que ganar una siguiente sientes en el parqueadero. Aquí estamos, aquí estamos. Estos son los que nos sobraron los camarones de allá de hace rato. Aquí vamos rumbo a, a Texas, mi gente. Vamos a estar por allá al ratón. Llegamos, creo que, como a las 3 de la mañana. Así que mañana ya vamos a andar por allá echándole gorrazos De verdad. Este coche va a pasar cuando va a andar comiendo este. Ensaladita. ¿Cuándo va a andar comiendo ensalada? No muy seguido, pero si sí lo hago en la casa también. No pero muy seguido, pero en la casa sí. No muy seguido, pero si sí lo hago. ¿no? no creas que no. Bueno, acá yo no lo había visto, me tiene sorprendida. Por acá no. Come no. y la María. Vente, mija, calentó toda la comida Así es como vivimos nosotros Así, así es la vida en el rancho, ¿verdad, ¿no, María? Ay, mi pendeja Aquí, mija, es la que va a calentar la comida Es una chingona esta cabrona Se esconde, da María? Come, más. Ma. hay Ah, es todo, era lo que estaba buscando servilletas. Estaba a punto de mandar al rojo que se me hacía el favor de ir ya me enchilé más con este. Saludos, Pau. Gracias. Así es como llevamos nosotros nuestra vida de la gira. Ya casi vamos. Ya vamos a completarle para el mes, faltan sus tres semanillas por ahí, sí. Ya, ya, ya vamos para el mes, ya tres semanitas. <coughs> verdura. Hey, ya vamos a estar acá. Acá andamos, acá andamos. Pobrecitas de las viejas que no los quieren... esperan allá en la casa, porque... No. Como a mí, nomás la casa es la única que me espera. Y la cama. <ríe> mi colchón que tengo en el suelo. Mi colchón. Pásenle, pásenle. Pásenle, pásenle. En Richard también ya trajo su recalentado. Oh, yeah. haré algo. Vamos. Todos en mi chain on the way over here. When we first come over, it broke. El rojo nos it va a ayudar a, a hacer el camarón mientras room room room terminamos room. de comer. Ayúdanos, rojo. I'm ándale. <risa> y, le y el robo les va a mandar saludos. Atéptate, los ah, para sí. Para que, que calidad, Una ensaladita. ¿Sí? Marca, marca de la No que no, no, no, <risa> no, no lo crean pero también ensalada de vez en cuando, es lo más saludable, pero no lo hago tan Ay, no, no, <risa> pero... hey, Este coche levántalo. Llamó desde hasta lo le llamó el doctor y le dijo que que. asustó si ya. que A ver si caben. ¿Dónde andas? Dice Claudia Bustillo. Alabama. Alabama, se llama Everton. Everton, Alabama, algo así. Everton, Cuando regreses a Omaha, Nebraska. y sí, dónde va a ser la comida el viernes, pregunta. El viernes nos vemos en... ¿No va a ser en Austin, Texas? Pues yo los veo comiendo bien a gusto. ¿Ah? ¿Sí? <risa> <risa> ¿Por qué no? <risa> este, no, no. Bueno, claro. Sí. <risa> nos vemos este, el viernes en, en el Coliseo de Austin, Texas de saludos desde Santa Fe, Ciudad de México. Sí. Saludos a toda la gente del DF. Saludos desde Beckesfield. Dice Chepis Mata que a ver cuando se le hace verte. Saludos desde Chicago, desde Monterrey. Pau Mendiola dice que gracias por su saludo. Sandra Manzano dice que la sigue en TikTok. A ver, ¿qué más? Saludos de Chicago, buen provecho. Dice aquí. Aquí al lado. Gracias. Sí. Dice Listena que vayamos para Phoenix. Pues, pues vamos a pasar por ahí. Charlie's in there. Oh, sí. saludos desde Long Beach, ah, desde Guamuchil, desde Guamuchil, Sinaloa también, dice que. Ah, mira, aquí hay un saludo Para mí. Mira, no me entires. Miren el rock se emociona con un pinche saludo. Pues de un montón que están saliendo saliendo para mí. Sí. Saludos, ¿sabes? Ángel Requinto. Sí, sí. Saluditos, saluditos a toda la gente. Aquí andamos de en la cámara. De esos saludos de Seattle Washington, Jesús Morales. Ah, ¿Qué más? Buen provecho, buen provecho. A ver que pues... hay otro también para mí <risa> Saludos ahí a toda la gente Que lo está viendo A <risa> Que andan saliendo um... También para Balta, gusto Ese Balta dice, también aquí está Comiendo ¿También? algo leve, algo leve. Ay, no más. Ok. Le este es con mi también, que no digan, <risa> no, este no <risa> <risa> Saludos, Saludos a toda la gente que anda, que anda viendo aquí, ¿Qué el manjar, 1371 Es todo, compartan macho y pegaron mis tan siquiera Antes, llegaba hasta los 6000 a veces en los lives, nomás que usted la gente se aburría del Facebook, yo creo Ese mayo, hombre Ya tiraron esto de la basura para el no es pues que te mande, pero ya ver cómo, si conviene ah, tener hijos porque ya cuando <ríe> ya cuando crecen los pueden mandar primero mandan los hijos como digo Baltasar, aquí tengo mi chaguama yo también. Pero no lo puedo abrir con esta mano. ¿no? Saludos para mi fanática, la que me cortó aquí un pinche de cabrón. Todos los días ando llorando, era. Todos los días ando llorando por este pinche dolor. Me lastimo, pues bueno, no me lastima llevar ni me lastimo vamos, yo. Salud. Vamos a brindar. A ver, vamos, vamos. salud por todos, la gente de Houston, de allá de Texas y de Houston. Allá vamos, que vamos, vamos a verlo la... Ahora sí que salude la buena. Están este ya está muy caliente, esta ya está cachonda, esta ya Como un poco medio raro. Ya oscar, hermano, vamos a grabar el antes de agua. Deportes agua mineral y luego al tiempo. ¿No, verdad? razón. A ver. ¿Se lo paso? Sí. A ver. Gracias por mandarle saludo al rojo. Miren nomás, ay rojo. Ay mi pendejo. Ay mi pendejo. Ay, mi pendejo. Miren, aquí andan todos. Ay, mi, ay mis pendejos. Miren, andan comiendo en el suelo. Ay mi pendeja. Ay mi pendeja. Mi madre esconde su casa. Si te ves hermosa, hija, tú eres la mujer más hermosa del mundo. Si yo no hago no cualquier cosa. Ay, pobrecita, pues, sí, le mi amor. ándale, come, mi chiquilla. Tiene nomás lo que está Miren cómo ven, está no te vayas, mija. Está comiendo aquí en la banqueta de la gas y todo aquí en la gasolinera. Y aparte está viendo televisión. Esto no cabe duda que mis hijos se acomodan a lo que sea. Siéntate, mija. esa es mi chingona, hombre. Así es en el rancho de seré. Se acomoda la María y ahí está. Gracias por las estrellas que nos están mandando. Mira nomás, este cabrón está comiendo pura salchicha y todo. To, Cuando to. no, no salchicha. Pues sí es, pero mira. Este pollo. Oh. ¡Ay! Te voló por encima el mayo. ¿No te vayas a quebrar? Mira nomás este guache. El mero, mero, el favorito. El más chingón. ¡Ay, al más, Ya se van a pelear dice Este dice que este es mi favorito Este dice que es él Y ella dice que es ella No, ella sabe que no es ella I'm just playing, Está jugando eh, eh, eh. <risa> Va a decir, yo, yo no soy la favorita Mamá, es que soy la que manejo todas las cuentas <risa> Las cuentas del bill De, la gas, del, de, la, del, de pagar la, la La, la, este, la ¿Cómo se llama? El agua, el gas Y la renta Por eso la ponen a hacer tanto porque ya no la quieren <risa> Ay, sí pero oh, cómo me necesitan Ay, mi pendeja Ay, mi chiquilla No la quieren, pero cómo la necesitan sí, Saludos a todos, saludos, saludos Síganle, mandan saludos al rojo Para que no duermo hoy, guaches Saludos desde Nueva York, Panchito Saludos, padre Saludos a todos, saludos, saludos, saludos no, Pero yo, man, ay, yo man, ya no me Espérame. Creo que se ve muy feo de acá quien que volteo aquí para limpiar, ah, no, aclaramos. Hijo del mal. <risa> ya quisiera hacer la hermosura de fe de fe. Soy como vete no, la fea, sí, deja que me quite. Ah. Yo estaba hablando Qué de mí. Se veía bien empañado ahí. Oh, ya le limpié poquito. Sí, postramos un greñero. Sí. Está buenísimo. Está delicioso. Sí, Toda la gente comiendo aquí. El comedor de puro Lilicetina. Aquí nomás. Eh, para que vean que hay espacio aquí, más. aquí hay más miren donde come uno comen todos ahí está miren nomás se vamos a dar vuelta aquí con vista populares del llano con vista popular al llano miren allá puedes ver cuando van los carros ahí va el rojo, el balta, el este. A ver, Baltasar, sigues aquí platicando y muéstrales mientras yo, yo voy a ir a lavarme las manos al baño. Donde come uno, come dos, pero pues aquí comimos muchos. Sí, ¿verdad? Para que vea que... Vos... lo voy a voltear aquí. Échale, baltasar, tú allá. No te ves saludos, ahí. Saludos, saludos, que... saludos, saludos Aquí saludos cuando quieras voltearle, cuando quieras voltearle para allá y cuando quieras voltearle mm -hmm. para acá, normales. a ver, ahí está el balta. Anda. Ah, no. No asustar. me quiero ver, me asustar, veo muy feo, no, si ya se van mucho. a asustar y la Ya baja. no me alcanza la mano, ya no me alcanza la que mano. Que levante la mano, que te le... levanté levante la mano. Bueno, ¿y tú para dónde vas? Voy al baño a lavarme el... las manos, que no me no. es que estaba pelando los camarones. Oh, sí. No lo sé qué, pero todavía sigue oliendo a camarón. <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> Ey, sin no, camarones. No, no, no. Vas, no. Hablando de las manos, estaba hablando de las manos. Ey, que no baje, sí, que no baje el ritmo, siga sube. Suba, suba, suba, eh, eh, eh. Saludos, saludos, saludos a todos Saludos a todos, aquí estamos, aquí seguimos miren. Aquí Saludos seguimos. Raza. Aquí estamos, aquí estamos Desde estas tierras, por aquí Saludos y recuerden, acompáñenos Este fin de semana, bueno Mejor dicho el viernes, si Dios quiere Estamos por allá, por Austin, Texas Y el sábado estamos allá en el Club Mesquite Por allá, para que nos vean Por allá en Houston, Texas, el sábado Si Dios quiere Mientras tanto, pues aquí seguimos nosotros Aquí seguimos esperando que venga ahorita aquí Lili porque fue al baño a lavarse las manos. Ya que estaba comiendo camarones. Y yo me eché mi ensaladita y, y aquí seguimos. Aquí seguimos. Aquí está también el rojo. Aquí está. Aquí para que los que te mandaron saludos. Porque hace rato a, mejor, a, lo, mejor no te, a lo mejor no te estaban mirando cuando le dijiste oh, tú Para sí. que le dé las gracias. Ahora sí. Ahora, bien, vamos, ahora sí. bien, comiendo. No, Saluditos pues, a más? toda la gente ahí que apoya. Bueno, ¿y el Charlie dónde está? No sé, eso está Oh, está dormido, está comiendo allá. Saludos, saludos, saludos, aquí seguimos, mira. Aquí siguen comiendo todavía, no, es que no, como que no quieren salir mucho, porque están comiendo aquí en la vaqueta. Estamos, pues, estábamos. Pero aquí seguimos, mira. Ahorita regresa Lili, recuerden, ahorita regresa, ahorita no, no, no. pierdan la fe. Ahorita viene, ahorita viene, nos paramos aquí en esta gasolinera y, y ella fue a lavarse las manos, dijo, y ahorita vengo. Que saluditos, saluditos para todos Seguimos promocionando Por aquí Aquí estamos, aquí estamos Vamos en camino Desde por acá, desde Atlanta, rumbo a Austin, Texas Aquí vamos, saluditos para todos Los fanáticos de Lili Cetina y su servidor Baltasar Pineda, mis paisanos de Tierra Caliente músicos de Huetamo, Michoacán mis paisanos, todos mis paisanos de Huetamo Michoacán, de Tierra Caliente gente del estado de Guerrero, del estado de México de Sinaloa, Zacatecas, Durango Jalisco, la gente de Monterrey que se está reportando también ¡Muy! saluditos para todos, para todos esos grandes amigos aquí seguimos, ahorita estamos esperando a ver si ya viene Lili en un ratito más esperemos que ya salga ya salga Lili, por ahí está. Aquí paramos en esta gasolinera, muy conocida acá por Estados Unidos. Aquí estamos, aquí seguimos grabando el video. Pero pues, ojalá que siga, que siga, siga que siga el ambiente. No pare, no pare, que siga la fiesta, que sigan, sigan compartiendo. Nosotros aquí seguimos, aquí seguimos todavía. Aquí seguimos, estábamos todavía algunos comiendo más no es que a lo mejor no se va a agotar Aquí seguimos, aquí seguimos. Aquí estamos esperando a ver a qué hora sale Lili del baño. Pero sí que aquí seguimos. Seguimos todavía. Pero bueno, ya no vamos a promocionar tanto la gasolinera porque no nos están pagando. Pero aquí seguimos, aquí seguimos. Aquí síganse conectando más ahorita. Saludos, saludos para todos esos que se están reportando. Para todos para todos los que están por ahí reportándose los seguidores, seguidoras, todos para todos los fanáticos de Lili Cetina. Aquí seguimos, aquí seguimos. Saluditos, saluditos para todos. Saluditos, a ver a qué hora sale por allá Lili, no sale todavía. Ya eh, estamos esperando a ver si sale. Saludos, saludos a los paisanos de por allá, los que están por California. Acá por Chicago, por Nueva York, Nueva Jersey, allá por Oklahoma, saludos, saludos para todos, allá por Washington, por Oregon, saludos, saludos para todos, para todos los grandes amigos, para todos los fanáticos de Lili Cetina, saludos, saludos para todos, síganse reportando, síganse reportándose, ahorita viene ella, ahorita viene ella, no, ahorita viene, se fue al baño a lavarse las manos, pero ahorita viene ya estamos esperando que salga, saludos, saludos para todos, aquí seguimos, aquí seguimos, aquí está mi amigo el rojo, el de la tuba, aquí va, es este del azul, ahí va, saludos, saludos, saludos, saludos, y síganse reportando, síganse reportando, síganse reportando, síganse reportando, que ya lo viene Lili, síganse reportando, saludos, saludos para todos, seguimos aquí, seguimos aquí aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos saludos, saludos para mis hermanos del grupo Falcón de Houston, Texas por allá, para la familia Pineda allá por la Crucillera, Michoacán allá por Huetamo, Michoacán saludos, saludos para todos Son todos los músicos de mi lindo tierra caliente de Huetamo, Michoacán como ya lo dije, los fanáticos a todos los fanáticos, ya viene por ahí la señora Lili, ya viene por ahí, ya viene. Aquí era para que. Aquí viene, ahí viene, ahí viene, para que no piensen que dijo ahorita regreso y aquí la tienen presente, y ahí era. Y pensaba llegar antes nomás que. A ver, aquí ya, para que te lo pongas tú ahora tú. Ya va a estar. No les dije, ahorita viene, ahorita viene, no pierdan. La calma. ¿Saben que se me antojó Una, un vasito de piña que hay allá, que está bueno? Eso, ese no No, nomás es piña picada, ¿no? Sí, es piña nada más natural Como no, si ya no quebró la dieta no. Pues, pero no, pero la vuelvo a agarrar, ¿verdad? Después, o sea no, pues, Es que ah. tú estás en dieta en turno El chiste es que le hago le ¿Verdad? Ah, la está. intención es lo que cuenta La intención es la que cuenta Salud <risa> a toda la gente de Arizona hoy falta cuándo vamos a ir a Arizona? La verdad, a ver, a ver, ven para acá le dije que hay muchos lugares allá por Phoenix, Arizona, y por Tucson, Arizona, y no hemos ido para allá, la gente está esperando, ahí están preguntando cuándo vamos a. Pero tienes pues que le digan a los señores, a los empresarios oh, que por nos supuesto, que Recuerden, todos los fanáticos de Lili Cetina, díganle a los promotores de ¿saben qué? Quiero que traigan a la. Patrona del corrido, a Lili Setina, ¿quién más? Pero que la solicite, pues, para que los que hacen los promotores que hacen los bailes por allí se pongan en contacto con ella para poder hacer presencia allí. Si ustedes no dicen nada, ¿cómo van a saber los organizadores de los bailes? ¿Tienen, tengo o no tengo razón? Ahora le puede saludos para todos. Ahí está la patrona del corrido. Ahí <risa> falta. ¿Tengo o no tengo la razón? Dice, ¿cómo? Ah, güey, bichos que sí. Ah, bueno, ¿qué tal? Qué bonito hablas, hijo el maíz. I'm Rick James. Ahí ya nos llegó la patrulla. Ah, ah no. Ay, Dije mira. yo. Ya no podéis. Levanten sus su mugreros porque está capaz de que ahorita nos viene. Eh, Vamos a decir que estos guachos... No Pónganse en chinga, órale, órale. Eso ya tíralo, ya no, padre. Ya, ya, ya no, ya todo, ya. Ya, ya se le acabó lo que tenía que dar. Ya dio lo que tenía que tener Muchísimas gracias a mariscos, el sazón del Cora, de, de Beaufort Highway, allá en Atlanta, Georgia, que fueron los que nos dieron estos mariscos. La mañana nos invitaron de comer allá, pasamos, y es lo que nos recalentamos ahorita para comer. Ay, nomás para que sepan. Ay, nomás para que sepan, digo. Así que sí, comemos todo el tiempo recalentados. La comida. Eh, Richard está ese, mi hijo, ese. el es? ¿Verdad, mi hijo? ¿Qué tal está tu perro caliente de la, de la gasolinera? Bueno. Bueno. Bueno. ¿Quieren NM? ¿Ya valen NM? No. calicaturas. Calicaturas, dice él. <risa> no, ustedes las llaman calicaturas, pero no son, son. Yo no sé cómo decirlo en español, pero no son calicaturas. Como sí son, pero. Caricaturas, no son. apa. No son. Calicaturas, dice tú. Son diferentes. ¿Cómo se llama? One punch Man, aquí está el nombre. ¿Pero en español? Hombre. Calicaturas. ¿Qué? Esto no, esto no es calicaturas. ¿No son calicaturas? No, es algo... Este, de... guache, ¿vieron cómo me gusta? ¿Cómo es mi, mi, tito, mi Richard? Este es el que me da mis masajes en los pies. Oh. Este es el que siempre... Ma, ¿cómo está? Espero que le vaya bien. Me da mi beso en mi frente siempre. A I mí mean, sí, pero no te claro, es que... Sí. Me da mi beso en mi frente o me da mi beso en mi trompa, ¿verdad que sí, hijo? Porque me ama mucho, él es un Mi Baby. Sí, pero no lo tiene que decir a los fans. Sí, pero no lo tienen que decir a los fans, dice. Es este... porque a veces cuando lo están diciendo, yo estoy ahí como, oh, shit. <risa> como, ah, oh. como si sí, es bueno, pero es como algo que yo hago, que no quiero, que nadie más sabe. Pero ya, te, ya saben todos. <risa> es algo como que yo hago, dice, como que él hace. ¿Saben que dice todo el español volteado, pero... Es una, ya se enojó, ya se enojó, porque dice que lo estoy este, lo estoy poniendo en vergüenza, porque lo dice, qué está importa hijo, no pero... Me importa. pero, no, no así importa, así está la vida, así está qué la vida, no me importa, así está la vida, es diferente para todos, en cosas pasan, es diferente, pero, pero no me importa, solo lo quiero en usted, en mi familia, a mí. también no me gusta, como, como se dice, yo quiero a las personas que no me quieran también porque. Sí, es mi hijo Richard. So. ¿Qué es eso? Oh, Estaba lying, preguntando no, preguntando que si eres tú, sí. Sí. Oh, es, es, es, te amo chula. Dice, gracias, Shaima. Dice es mi hijo que él me habla. Este es uno de los mejores de los hijos que tengo. Sin que me oigan todos los otros demás. Ah, todos mis hijos saben que son mis favoritos. Lo dejo o yo los quiero diferente a todos. Pero los quiero mucho, poquito a todos. Mucho. ¿Mucho? Uh -huh. Él me decía cuando estaba chiquito, ay, Ma, me salió buena, dice, me salió la buena mamá, me o salió uh -huh. la ciudad. Sí, pues pega, pero así ah, pasa, se nos está yo, <risa> yo, yo, yo voy a ser el mismo con mis niños también. <risa> ¡Ey, no tocas eso, güey! <risa> nos pega, ¿eh? Dice no, no, de... no siempre, no siempre. ¿Cómo cuánto Como, voy a cuatro, decir co como co dos, tres veces, no si no te pongas trucha te voy a pegar. Dice, <risa> les digo como dos o tres veces nomás Si no te pones trucha, te voy a pegar nada pero no, a que no? yo creo que... Lili y Zetina! <risa> este guache anda ya Están bien locos ¿Quién es mahomi Yo, el mero mero, usted ya sabe Nosotros somos unos OGs <risa> Ouch, ¿Qué es eso? ¿Qué oh, es los eso? Or originales um, este, este guache es este son, son felices y otros tristes que no se me olvida. <risa> este es Pero eh. me levanto. Acá es donde vamos a entrar. ¿Va a ir al baño? ¿Vas la verdad, hermanos o qué? Hay que esperar al Richard porque vaya al baño. Pues aquí les voy a enseñar el camión. Un oh, mugrero que hay porque venía durmiendo yo. Aquí, pero como lo subimos arriba, ya. acá al Walter, este es su rinconcito. Voy a buscar un rinconcito en el cielo para encontrar al patrón, el jefe del grupo, el Baltazuki, Zuki. Soy jefe de mis hijas. Eres la María aquí. María los cacahuatos acá, Gracias. Pónselo allá, salud, salud, mijo, Acá el Luis Mario ahí va durmiendo. Ese es, el Que iré nomás aquí. Okay. Este vaso... Ah, ten, pónselo allí porque es para que eche las cáscaras de los cagabates. Aquí voy pues, a donde vamos. Aquí pongo mis tenis. Y cuando bajo nomás acá la gas, pues llevo estas chanclas también. Las pongo aquí. Que ya me las voy a quitar para... costarme Y aquí vamos todo un desgarriate. Acá está la televisión, pero no funcionó muy bien. ¿No está el control? Ay, yo, man, y te pasa, yo, mani. no pero no, no funciona, ahí está arriba la televisión, ay no se ve muy bien, por oh, es esa, pero, pero, te ponlo por ahí yo, man, esta es de mi, de mi, de mi Richard, ay oh, tengo que comprar una aguja porque ya se le abrió aquí, esta es su almohada del Richard, el que venía ahorita, mi hijo está chiquitito, se ve bien grande, más mexicano que el nopal, nombrecito que no le queda ni, ni tantito. A, a quién no le queda a Ben López Soy Menda dice A lo mejor que a mi hijo no le queda nada Dice está más indito que el nopal Ni modo mi hijo se tiene su carita de indito, Pero nació siendo americano Acá es, este, es, es ciudadano de acá de los Estados Unidos Entonces aunque esté muy indio, muy prieto y muy nopaludo tiene papeles guaches. si tú no tienes, se me hace que eso es lo que te duele hijo, el cocho, eh. Entonces. Ah, ¡Cuida! Cuando ah, se raza. no se aguantan solos, guaches. verdad? Hey, aquí por mi parte. Para aquí, todos los. Aquí por acá, orgullosos de las raíces. Sí, pues sí, tiene que ser. Aquí entonces es donde estoy, yo duermo. Voy a acomodarle a esto y a mi Richie que. Richard, para los que no saben, en español es Ricardo y cuando me enojo le digo Ricardo cuando nomás está, pues es mi Richie pero bueno, esta es mi cama aquí me acuesto les voy a mostrar la cosa como de queño dijo el papi ringo aquí como en agosto Es pues aquí. Ahorita, como va a estar larga la, la caminada. Esta, hija, pesa un chingo. Tiene como arena, no sé qué. Mi hija me la compró que para. Tiene plomo. Tiene plomo, Esta. Y nomás, co, la tira así. Está pesada. Dice, tiene como arena, como arena dentro. Si ¿Sí le escuchan. Si sí, es plomo. ¿Es plomo? Es, no, no, es cobre, cobre, no bolitas de cobre o algo así bolitas de cobre, no sé, pero bueno ento, este es. es este según que para el estrés la que ansiedad. la ansiedad y que si no por lo menos se siente bien pesada arriba del cuerpo, Dios no es se los garantizo a ver saludos a todos, pues aquí estamos ya ya aquí me acuesto yo Aquí me acomoda. Y aquí vamos todo el rato. Aquí o me subo arriba al sillón. que acá es donde va el tite. Que puse mi, mi bolsa abajo mientras me... Ahí va, están todos los va, como siempre, con su bajo esto Que no lo deja para nada. No sé que se lo vayan a robar. No lo deja <ríe> ahí atrás. La María va acá enfrente siempre. Como jefa y así, no se quita el pinche saco ese del Lil cetina ni está ni para dormir yo creo, le encanta ese saco, ya le voy a mandar a hacer otros cuantos a mi hija porque esa cobija re, relaja, ándale sí, algo así, Ay. ¿para qué me dijiste me la compraste esta cobija para qué mija? Para el estrés, la ansiedad, eh, ¿y si la necesita? Ah. La necesito. ¿Sí? Sí, sí. Okay. sí <risa> ah, falta ¡Ay, me pendejo! ¡Ay, de pasan, guachos! me están, este... Es una parte muy importante. Muy importante, si no, no viajamos a gusto. No, no <risa> Porque me estreso mucho. Isaías Pérez, saludos, mi hijo. Lilia Wiris, qué linda, Dios te bendiga, Gracias. Ven, López, yo no importa, me parece mujercita, ni quien te llame ya quisieras. A ver quién anda por ahí peleando ya. A ver quién conoce estos cacahuates. Hay que dejar. ¿Quién conoce estos cacahuates? Seguir en la María. ¿sí? Solo acá en el sur del país, no. En el norte, es norte. Georgia está para el norte, ¿verdad? En California es el West Coast. Eh, el el, el oeste. oeste, ¿no? Allá West, es el oeste. West, ¿cómo es el Norte, ¿verdad que sí? California está más lejos que. Aquí viene siendo lo que es. Norte. El, el este. Pues será el este el, o será el, el aquel, pero estamos. Es el este de los el, cacahuates. El este de los cacahuates. Oh, Suegra, dice Leo Cortes. Hey. Allá, allá, allá para California nomás. Así, Miren cómo traigo mi, mi nariz de que, de que la alergia me ha atacado bien feo y me salió hasta aquí toda la gente que siempre me ve este tallándome Ay, amor, la nariz tonta. y <risa> <risa> estás mesa me duele ando bien malísima te dije me pasaras el vapor porque aquí no había no vapor evaporó, no. a ver busca mi bolsa mami si tengo allí. Porque Madre, ahí. porque sí, es ahí que me duele te pido. ten busca no me tanto. Ay, guaches, a ver que yo no sé, pero esta alergia me trae. Me salen granos de alrededor de aquí. Y esta parte de aquí. No, no, ma, usted no tiene vaporú. Solo esto es bueno. Esto, esto te, te sana la piel. No, no sé, pero esto es este es para los labios, nada más María, ¿cómo me lo voy a poner claro, aquí? O sea, Le mando un beso fuerte y sí, siguiendo. Oh, Pinche madre, cabrón! <risa> Yo no dije. Ahí están, en ¿eh? aquí les pongo la cámara. ¿Qué, sí. ¿Qué onda? <risa> ¿Qué, les no, <risa> ¿Qué les ibas a decir? ¿Qué les ibas a decir? Diles la verdad. Que Ahora cubierto, son para ¿verdad? los labios de la cara. <risa> <risa> Por eso, pues. Saludos a Pagena, Baltasar. Baltasar trae una risa. que trae. <risa> <risa> Te lavaste la cara y el mono no. Te lavaste la cara y el mono no. Por ya está el rojo, ese ya está allí. El Charlie se tira allá. Atrás. Sí, el Charlie va más cómodo que todo el equipo. Así, la... Charlie. Oye, te, estira, voy a a un, te voy a decir un secreto, Charlie: que, que, que iba a este. La María te iba mirando las piernas hace rato y si no más piernita de pollo, ya iba va bien la cara y se con el dice que te estaba viendo como traes tu chori iba mirando la piernona de pollo y va bien abajo. ¿Cómo? Es el pavo. No se aguanta para que te lo que te digo pa que les hagas, pa que bien, ¿Eh? ya, para que se las claro. hagas, ¿eh? Para que se las hagas. Se las va a hacer, ¿eh? Se las va a devolver, guachos hijos del país. A ver, saludo a toda la gente. Ya. Dice la María que tengo que ponerme esta solamente aquí es que me salieron hasta como si fueran gra, grano en esta parte no, de es aquí. es irritación. Es irritación. Se queda sí. por la lo del Porque se sigue cada rato sacudiendo la Sí, cabeza. no es que pues siento comezón y me siento me da ansiedad. Pues échese la comida encima de la cara también. ¡Ah, <risa> minche! <chica. risa> ¡No, no se quedar! No Baltazar, ¿te estás gustando justivito Baltazar? ¡Te muy sabrosito! ¡Ay, mi pendeja me dice! ¡Ay, mi pendeja! No <risa> no te preocupes ma esto se queda entre nos, ¿verdad? entre nos! ¡Entre nos! Dice entre nos, nadie se va a enterar. Hijo el maíz, pues aquí estamos mi gente Nos vemos en Texas, ya voy a cortar Vamos a irnos, ya estamos esperando más el Richard que se fue al baño Y ese no regresa Hasta que regresa Hasta ah, que no. De veras, ese ¿De ¿De que Ay, estos son, no, se, no se aguantan Así son los viajes ir. Feliz viaje, dice que Dios los bendiga Dice Gómez, Vicky, saludos, gracias Gómez Vicky, María Fernanda Saludos, Oscar Saluditos, Arturo, saludos Cervantes, Cecilia, saludos a Norma Carreno, saludos, saludos a todos, Chilo, Chilo y Silvias Silva, saludos, saludos saludos a todos, a todos. Nos, nos vemos en Austin, Texas, este viernes, ¿ok? Mi gente hermosa, ya vamos a estar este en el Coliseo de Austin, Texas, y el sábado, y el sábado nos vemos en el mezquite de Houston, Texas. Ya llegó, ya llegó, ya llegó, ya llegó, ya llegó, ¿Ya llegó? ¿Ya llegó? Richard Bailador, llegó, llegó. ¿Llegó? Sí. A ver, unos pasitos, Rich, el bailador. Ya llegó aquí, Rich, el bailador. Es, aquí, aquí, de aquí, de aquí. es muy eh, conocido eh, porque eh, es buen amigo. Botella de agua. Ay, ay, no, ay, ay, ay, ay. Botella de agua está muy, muy morrito Oye, todavía. siento que, sé, que, mi, que a mi teléfono le cayó agua o qué. Déjenme ver. Se cayó, no le cayó nada. Le cayó el pis. No, se le cayó. Déjalo volteo para acá para limpiar la parte de atrás. Sí, como que le cayó agua. No estoy segura. No sabe limpiar <risa> solito mi teléfono todavía. Nos vemos, mi gente. Un abrazo, Dios los bendiga. Y aquí va a ir el Richard conmigo. Ah, ¡Vámonos! Eh. ¿Ya? Ya, nomás, iren eh, nomás! Ya, ya quedó oscuro para acá. Ay, barre con va. la que barre. Ajá. <risa> Iré en la espantan. Luego nos conectamos, mi gente. Ahí estamos. A la orden. Vale, so.